Bueno, hola, hola, hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, hoy llegamos eh, en esta clase a la, al, al último de los eh, planetas, por lo menos hasta ahora, eh, descubiertos, eh, que corresponden al signo de escorpio o sea hoy vamos a hablar de plutón eh, plutón tiene características muy especiales porque es un planeta al estar tan alejado de la tierra eh, es un planeta muy lento que se lo ve pasar al menos muy lento eh, así que marca eh, generaciones generaciones eh, como también lo hace Neptuno y como también lo hace Urano, eh, los dos planetas anteriores, eh, pero eh, este es una generación un poco más larga. Eh, bueno, pero antes de meternos en el tema de lleno, eh, les quiero pedir que si todavía no se suscribieron al canal, eh, lo hagan, en este momento suscríbanse, es gratis y a mí me hacen un favor grandísimo. También si les gustan estos videos de esta lista de reproducción que se llama Aprende eh, Astrología Fácilmente. Entonces que le den like al video, eh, así YouTube lo hace llegar a más personas y también que le den clic a, a la campanita y, y si realmente les interesa la astrología Y quieren convertirse en astrólogos, astrólogas, astrólogues eh, Súmense al canal de Telegram que tenemos Que se llama Curso de Astrología Así, todo junto y todo en minúscula Como está acá arriba eh, eh, Ahí se arman ya somos una comunidad como de 50 personas y se arman unos debates lindos de astrología. Ahí aprendemos todos. Eh, bueno, dicho esto, entonces, vamos directamente a Plutón. Vamos a activarlo a Plutón. Acá en el mapa, Plutón es este que está acá. Es el, eh, la copa. Con el, con el circulito adentro y la cruz abajo, este es Plutón. Recuerden lo que le vengo diciendo en los videos anteriores, en este caso se lo ve en posición retrógrada, pero esta R no es parte del símbolo de Plutón, sino que representa que en este momento eh, Plutón se lo ve en posición retrógrada. Pero después se pone directo y se le va a la R. Eh, Plutón muchas veces en el año se pone retrógrado y directo, retrógrado y directo, y así lo va haciendo. Eh, entonces, este es el simbolito que siempre van a encontrar de Plutón. Y como siempre yo me hice el machete para... Eh, Hacerla más fluida la clase. Si no, me voy por las ramas. Dice el machete que me dice que Plutón es el planeta regente de Escorpio. Este es Escorpio, ¿se acuerdan? Que es la M con, con la colita de, del escorpión. Al final. Eh, o sea, cuando Plutón está en Escorpio, decimos que está en su domicilio. Eh, en la mitología romana, Plutón era el dios del mundo subterráneo y de la riqueza. Por lo tanto, sus, sus símbolos son la moneda, el circulito, y el cáliz, ¿ven? la copa que yo le decía. Plutón y su luna, Caronte, forman una única pareja en el sistema solar porque Caronte es muy masiva en relación con Plutón. Esto significa que giran en torno a un punto común en el espacio que se extiende entre ellos, permanentemente encerrados en una lucha de poder por el dominio del otro. Esta es la función simbólica de Plutón desde el punto de vista astrológico. Plutón en dar toda una vuelta, que es lo que yo les decía, tarda 248 años. O sea, para que Plutón vuelva a estar a 22 grados de Capricornio, van a pasar aproximadamente 248 años. Eh, más o menos lo que dura en cada signo, o sea que entra y sale del signo son unos 21 años por eso eh, vamos a encontrar que es mucho más importante en qué casa cae plutón a en qué signo porque imagínense todas esas, esas personas que nacieron en, eh, dentro de los 20 años en que Plutón estuvo en Capricornio, para todos sería más o menos lo mismo. ¿sí? Eh, sin embargo, eh, la órbita de Plutón es tan excéntrica que esto puede variar considerablemente. Desde 25 años en cáncer, por ejemplo, en cáncer estuvo entre 1913 y 1938 a solo 12 años en Escorpio. En Escorpio estuvo entre 1983 y 1995. Eh, entonces, astrológicamente, Plutón se llama el Gran Renovador y se considera que representa la parte de una persona. Que se destruye con el fin de renovarse. Por eso yo personalmente le llamo el ave fénix. Porque es el ave que renace de sus propias cenizas. ¿sí? Eh, les decía que se destruye con el fin de renovarse. Por la vía de sacar aquello que está enterrado. Pero que es muy intenso. Llevándolo a la superficie y expresándolo. Incluyo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 la minería, la cirugía, el trabajo de detective y cualquier empresa que tengan que cavar bajo la superficie para llevar la verdad a la luz. En astrología médica, Plutón parece estar asociado con las fuerzas de regeneración en el cuerpo, que implica la formación de células y con el sistema reproductor. Plutón es considerado por los astrólogos modernos corregente de la casa 8 junto con Marte. Siempre les digo que Escorpio eh, es el octavo signo, por eso se considera que está relacionado con la casa 8, por ser el octavo signo. Y que a ah, Escorpio, eh, antiguamente, antes de que se descubriera. Plutón lo regía Marte, entonces lo sigue rigiendo Marte, porque el escorpio tiene muchas características del planeta Marte. Pero cuando apareció Plutón, dijeron, acá nos termina de cerrar la ecuación, porque es las características que también tiene escorpio que no coincidían, ...con el planeta Marte. Entonces, el planeta regente... ...principal, hoy... ...el moderno, es Plutón. Y el planeta antiguo de Escorpio es Marte. Que también rige... ...Marte al signo de Aries. Bien. Plutón en Aries. ¿Qué significa Plutón? Si ¿Sí? la carta que están estudiando corresponde a un nacimiento que se haya dado o una creación que se haya dado eh, mientras Plutón estaba en Aries. Deseo intenso de transformar lo establecido, de romper con los viejos ideales, se tiende al cambio de manera impulsiva, continuas transformaciones y proyectos inacabados por falta de perseverancia. Ahora bien, si la carta que están estudiando tiene a Plutón en Tauro, acá, en este lugar, reacios al cambio, se prefiere la seguridad de lo estable, de lo duradero, apego a lo material y a las posesiones, resistencia frente a los obstáculos, fuerza de voluntad, tenacidad y obstinación, grandes transformaciones económicas. Plutón en Géminis, capacidad intelectual y poder de concentración, facilidad en la expresión de las ideas que se usa para justificar los objetivos y alcanzarlos, necesidad de retos mentales y proyectos difíciles para poder superarse, cambios en las comunicaciones. Plutón en Cáncer. Fuerte identificación con el hogar, casa o nación, con su historia o pasado. Transformaciones y conflictos familiares con una involucración emocional muy fuerte. Cambios continuos en planes e ideas por estabilidad emocional. Plutón en Leo. Se compite por el poder. Hay una necesidad de sobresalir, de destacar, de brillar, autoestima y confianza en uno mismo elevadas, magnetismo, carisma. Son gente apasionada que hace las cosas a lo grande sin pensar demasiado en las consecuencias. Ahora bien, Plutón en Virgo, transformaciones en el trabajo y regeneración a nivel laboral y de salud. Razonamiento penetrante, todo es analizado hasta el detalle, son gente muy crítica y detallista en extremo, cierta obsesión por la higiene y el orden. Y si Plutón estuviera en Libra, que ya a partir de, de Plutón en Leo, eh, ya empezamos a encontrar muchas cartas, porque... Por ejemplo, los que tenemos cincuenta y tanto de años tenemos Plutón en Virgo. ¿sí? O sea, ya empezamos a encontrar a los de nuestra generación, a los que nos pueden llegar a pedir una carta. Plutón en Libra, necesidad de llevar el control en las relaciones, se intenta transformar a la pareja o a los socios. Cambios y regeneración en conceptos como sociedades y matrimonio. Se asocian con personas con influencia social y capacidad para ejercer el poder. Plutón en Escorpio, que acuérdense que pasa muy rápidamente por Escorpio, que está tan solo 12 años. Transformaciones profundas e intensas investigación y exploración de terrenos desconocidos e interés por temas tabú todo tema que sea tabú le va a interesar a alguien que tenga Plutón en escorpio y va a querer hablar de eso gran intuición y facilidad para profundizar en la psique en la psique social y ejercer influencia sobre ella mucha capacidad de regeneración Plutón en Sagitario transformaciones a nivel espiritual y filosófico interés por otras culturas se persigue la verdad y se, y se cuestionan las viejas creencias espirituales la convicción de sus propias ideas puede conducirlos al fanatismo y a la intransigencia Plutón en Capricornio. Gente ambiciosa y resistente, disciplinada, constante, firme en sus objetivos, con sentido de la responsabilidad y de naturaleza autoritaria, transformación y regeneración en el terreno profesional, social y político. Y si Plutón estuviera en Acuario, reformas humanitarias cambios sociales, transformaciones motivadas por ideales y utopías. Son personas rebeldes y amantes de la libertad que necesitan su espacio e independencia. Les gusta sentirse parte de algo más grande y su entrega es en beneficio del grupo más que de sí mismos. Originalidad e intensidad en las ideas. Plutón en Pisces, el último de los signos. Mucha sensibilidad y entrega a los demás. Necesitan aislarse para poder regenerarse. Fuerza creativa intensa, transformaciones trascendentes, conexión con la magia y el misterio. Bueno, con, eso, con esto terminamos con los 10 planetas que se ven en astrología como siempre les digo estas clases son las clases teóricas por eso son rápidas eh, me hago machetes para no irme por las ramas eh, porque quiero que tengan una base teórica sólida como siempre yo les dejo acá abajo en la caja de descripción les dejo todo lo que es el, eh, la clase en sí, todo este machete que me hice, se los transcribo ahí en la caja de descripción para que les quede para siempre <coughs> perdón, como material de consulta. Para que lo puedan consultar ahí si eh, les toca hacer un Plutón... Eh, eh, no sé, en Sagitario, y, ay, qué, cómo era, qué era, bueno, ahí lo tienen, ¿sí? ni siquiera les hace falta ver todo el video. En la próxima clase vamos a ver los nodos lunares, que no son planetas, pero que son dos puntos en el espacio que son muy importantes en astrología. Y luego de eso empezamos con las casas. Eh, así que nada, les recuerdo. Lo teórico, martes y jueves a las 22 horas, una nueva clase de astrología. Toda la parte teórica. Los sábados a las 19 horas de Argentina, siempre estoy hablando, depende de hacer las cuentas, nosotros estamos en el... Menos 3, fíjate en tu país en qué horario sería, si nos estás escuchando desde afuera. Eh, los sábados a las 19 horas nos encontramos en un programa en vivo para, que, para practicar todo esto que vamos aprendiendo en lo teórico. Bueno, así que nada, hasta la próxima clase. Eh, y me interesa mucho que me dejes tus comentarios eh, A ver, ¿dónde tenés el planeta Plutón vos que me estás escuchando? Gracias por acompañarme y hasta la próxima